Administración y Dirección de Empresas, pues como su propio nombre indica, el, el sustantivo que, al que hay que prestar atención, pues es sobre todo empresas. Cuando alguien estudia ADE, lo que debería aspirar es a acabarla siendo una persona con unas capacidades de analizar una empresa desde muchos puntos de vista y ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, las opciones de mejora… En primer lugar, en los rankings figura siempre con una empleabilidad en número uno. No estamos hablando de una carrera donde sea difícil después encontrar encaje en el sector público, ya sea en el sector privado. El organigrama de una empresa, si pensamos en él, pues incluye desde recursos humanos hasta finanzas, hasta departamentos de innovación, de marketing, de contabilidad. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué puedo trabajar o, o qué perfiles profesionales son propios de esta carrera? Pues son muchos, muy variados y además lo bueno es que son muy distintos. Vamos a suponer que yo soy un estudiante que veo que me gusta, donde disfruto más, donde soy capaz de comprender más rápidamente las cosas y, y ver los, los puntos de vista que son más valiosos, o los enfoques más correctos son negociación y gestión de equipos. ¿Qué significa esto? Gestionar reuniones, retener, captar y retener talento. Pues, obviamente, una salida como Recursos Humanos, pues es fantástica. Vamos a suponer que nosotros no. Esto de estar al mando de gestión de equipos, de personas, quizá no es tanto lo nuestro. Nos gustan más los números, los análisis, las finanzas, los ratios. Nosotros nos gusta más realizar un análisis un poquito más concreto, un poquito más basado en, en reglas eh, claras, eh, en, en ratios, en análisis, en un análisis vertical de un año, en, una, en un análisis horizontal de varios años. ¿Esta empresa cómo está? ¿De dónde viene? ¿A dónde creo que va a ir? ¿Qué opciones tengo comparables? Pues obviamente aquí hay salida profesional para un perfil de este tipo, por supuesto. Logística, departamento de compras aquí las habilidades de negociación, de análisis, de comparación, de búsqueda de opciones, el famoso supply chain, eh, bolsa, inversiones, banca privada, análisis de patrimonios, organizaciones públicas. ¿Tiene cabida un licenciado de ADA en un hospital? Por supuesto que sí. Hay que gestionar compras, hay que gestionar equipos, hay que gestionar recursos humanos. ¿Tiene cabida un licenciado de ADE en uh, empleo público? Por supuesto, inspectores de Hacienda, interventores del Estado y muchísimos más. Fundamentalmente son eh, licenciados en ADE y en Derecho. ¿En ADE hay derecho? Sí. ¿Tiene lógica? Por supuesto que la tiene. Estamos rodeados de normas, carreras que no tengan que lidiar con leyes. Pocas. En Administración y Dirección de Empresa, el derecho que vamos a ver va a ser un derecho fundamental, absolutamente necesario, básicamente civil, mercantil y laboral. Yo he sido profesor y soy profesor de, de algunas asignaturas, una de ellas es derecho, derecho fiscal, y puedo decir con conocimiento de causa que, por suerte, muchísimos alumnos eh, me han comentado estos años que han entrado en la carrera y cuando veían el derecho el derecho fiscal, aquello ¿no? de la hacienda, los impuestos, la base imponible, pues era un poco como que sentían una alergia inicial, pero por suerte o, por, o como consecuencia de enfocarlo bien, pues muchos me han acabado diciendo, oye, me lo he pasado genial, tengo la sensación de que he aprendido mucho que me es útil y quiero más. La oportunidad y el cambio pues obviamente es una asignatura en la cual pues, se, se estudia, se trabaja y se reflexiona sobre el cambio. ¿Por qué? El mundo eh, no nos espera y, y aptitudes que impliquen reflexionar sobre nuevos modelos de negocio pues son, son bienvenidas y muchas veces son la semilla que permite después crear auténticos colosos. No sé, por decir algo, Airbnb fue una empresa absolutamente disruptiva. Lo mismo podría ser Spotify. Parece ser que está llevando a la puerta una auténtica revolución. Bueno, parece ser, no, sin duda. Los vehículos. Los vehículos hemos visto cómo se han ido adaptando determinadas eh, innovaciones una tras otra, pero un fabricante de vehículos ahora mismo se enfrenta a diversos tsunamis. El tsunami ecológico, el tsunami de la conexión, de la conducción autónoma, de la regulación de emisiones, eh, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con muchísimos sectores. Por lo tanto, es una característica interesante educarla y que pues, eh, es lo que ha permitido en muchas, en muchas empresas pues, dar el salto a distintos modelos de negocio en el momento correcto y descubrir el océano azul, eh, que significa pues, un mundo nuevo de posibilidades, de clientes, eh, una necesidad que de pronto tú pases a poder satisfacerla, porque de eso se trata. Por lo tanto, una formación en la cual nos pongan el acento también en cómo gestionar, identificar estos cambios, estas oportunidades, estos riesgos y trabajar sobre ellos, pues creo que es un activo eh, muy interesante. En ninguna otra carrera se va a ver tanto detenimiento lo que significa emprender, lo que significa crear un negocio. Tener una idea, está muy bien tener ideas, pero las ideas hay que implementarlas y para eso pues hay que buscar financiación, hay que saber vender, hay que saber explicar, hay que estar muy atentos a la reacción del mercado, reaccionar con rapidez y todo esto, todo lo que implica una idea de negocio, llevarla a cabo ¿eh? desde el génesis, desde Eureka de en la cabeza, hasta que se transforme en una startup, en una empresa que vaya consiguiendo apoyos, financiación, pues todo esto se estudia también en una carrera de administración y dirección de empresas. <música> Queriendo también buscarle un punto flaco a esta carrera, ninguna carrera es para todos, esta tampoco, no lo es ingeniería, no lo es arquitectura, no lo es eh, informática, no lo es ninguna. Entonces, uno tiene que ver, oye, pues me gusta, ¿eh? me, me gusta lo que veo en ADE, y tal, queriendo buscarle un punto flaco, podríamos decir, pues, no es una profesión habilitante, no es un título habilitante, ¿qué significa eso? A ver, yo para ejercer el derecho en un tribunal tengo que ser abogado, si no, pues no puedo ir. Un ingeniero no puede representar a alguien delante de un tribunal, eh, ni un economista, ni un informático, ni un licenciado en filosofía, ni no. es, hay un título habilitante que es el, el de derecho que te permite, cumplidos todas las etapas necesarias y el máster de acceso a la abogacía, etcétera ejercer de abogado. Lo mismo pasa con un arquitecto. Que tú no puedes proyectar y visar el proyecto de un edificio si no eres arquitecto. En cambio, eh, ADE no es un título habilitante. Es decir, si yo no soy licenciado en ADE, pero sé mucho de contabilidad, finanzas, marketing, gestión de equipos y tal, ¿puedo ejercer, puedo hacer lo que haría un licenciado en ADE? Sí, puedes. Pero, obviamente... Lo que se trata, si yo estoy estudiando ADE, es mmm, llevar mis estudios con tal grado de compromiso, ambición, en el sentido positivo del, de la palabra, como para que un licenciado en ADE pueda ejercer las funciones propias de, de administrar y dirigir una empresa mejor que alguien que no haya pasado por esos estudios y por esas fases. Es decir, tenemos que habilitarnos a nosotros mismos y, eh, digamos, eh, defender con, con ganas eh, lo que implica estudiar una carrera como esta. A la hora de escoger eh, ADE, pues es un, una licenciatura que se ofrece en distintos centros y, bueno, pues, eh, ¿cuál debería ser, a mi juicio, los, los criterios para escoger una universidad donde estudiar esto? Bueno, en primer lugar, el ratio de alumnos y profesor o sea un ratio ideal, no hay una cifra mágica, pero yo creo que 80, 90, 100 compañeros en clase, pues obviamente la atención personalizada por parte del profesor difícilmente se va a producir, porque es más difícil. En cambio, si tú tienes 15, 20, 25 compañeros en clase, pues es un ratio profesor-alumnos muchísimo más llevable y que permite generar unas dinámicas más personales, etcétera A partir de ahí... El posicionamiento en rankings, si son, si son universidades con un cierto renombre, pues es positivo. Otra más, una bolsa de trabajo, ¿eh? que tengan acuerdos de colaboración con empresas, líderes en, en sus sectores y que el poder acceder a un trabajo o a unas prácticas en una empresa de estas, pues un estudiante tiene que verlo como un auténtico lujo cuando tú sales acabando una carrera pues obviamente no vamos a tener una alfombra roja hacia los puestos de dirección de una empresa por ejemplo del IBEX pues que tenga presencia en docenas o centenares de países y con miles de empleados hombre, seguramente eso no va a suceder, ahora bien empezar en una, en una, una posición donde nosotros veamos que estamos aprendiendo que estamos observando, porque yo creo que cuando se acaba la carrera, hay una fase que quizá algún afortunado pueda saltársela. Pero aquí y en prácticamente cualquier otra disciplina, pues hay una fase de aprender, de observar y de, y de coger cogiendo el background que dicen los, los ingleses pues para, para comprender mejor lo que sucede alrededor en una empresa de cualquier magnitud. Y tiene que verlo con unas ganas de observar y de aprender luego la experiencia, pero obviamente... Cambia mucho el, el no tener esa opción, el que tu universidad no tenga un acuerdo de colaboración que haga que estas empresas cuando necesitan un determinado perfil para un determinado proyecto o, o temporada, pues llamen a la puerta y te pongan en conexión con ellas a través de tu universidad, pues eso está muy bien y te puede ahorrar muchísimo tiempo y ser un, un impulso a una carrera profesional pues eh, muy muy relevante. Otro más es el tema de la internacionalización en por lo menos tres aspectos. Una, las posibilidades de estudiar fuera. Al final es muy importante las opciones. Es decir, que tú tengas la opción de estudiar un semestre un, o un cuatrimestre o dos o un año entero. Es decir, cuanto más opciones, mejor. Es enriquecedor, yo creo, en sí mismo a nivel vital, a nivel... Eh, personal, etcétera. Y en una carrera como ADE, en el cual pues los negocios, sobre todo los, las últimas décadas, pues el fenómeno de la globalización ha sido imparable, obviamente es, es el hacer negocios fuera, pues es algo que, el, el, el que tu mercado potencial sea el mundo a todos los niveles de compras, de ventas, de talento, de, de todos los niveles, pues es una realidad que puede empezar a palparse y a disfrutarse y, y gestionarse mejor a partir del momento en que tú estudias en otra universidad o durante un semestre en otra ciudad, sabiendo que además pues, hay un acuerdo de colaboración, que eso te va a valer para tus estudios, conocer otras dinámicas, otros perfiles, compañeros de otros países, que es un bagaje que te llevas de la universidad también, las amistades y los compañeros que llevas, y eso pues, es, es fundamental, el que el profesorado pues también te pueda eh, compartir experiencias internacionales pues creo que es muy positivo, ¿eh? pues, si hemos hecho negocios en Brasil, en Israel, en Noruega, en Alemania, hombre pues creo que se puede aportar una visión más eh, fructífera, más cosmopolita de determinados aspectos y, y creo que es positivo. Los alumnos también, los compañeros que puedas tener, ¿eh? que sea una universidad atractiva también para alumnado que viene de otros países, pues porque enriquece también la experiencia, los intercambios culturales, los, los puntos de vista eh, que te puedan aportar tus compañeros. Creo que es interesante y después, unido a esto, está el tema de los idiomas. ¿Los idiomas son bienvenidos? Hombre, claro que sí. Un idioma es un tesoro, es un puente, es una puerta, una ventana, aporta un activo importante y creo que también es el, el tener la opción de estudiar un grado en ADE en inglés, no nos vamos a engañar, sigue siendo, es y probablemente siga siendo el idioma internacional de los negocios y si solo hace falta ir a cualquier aeropuerto internacional para ver que está común, comúnmente aceptado, pues creo que es una opción también interesante. No digo que necesariamente haya que estudiar el grado en inglés, pero si en una universidad te permite esa opción, volvemos a las opciones, pues cuantas más opciones tenga a mi disposición, eh, muchísimo mejor. Se tiene que optar por esta carrera queriendo, al finalizarla, ser un profesional de la administración y dirección de empresas. Algo que puede parecer una obviedad, pero que quizá debería ser el primer mantra que tenemos que aspirar cuando alguien empieza a estudiar esto y hacerlo con orgullo.